the landscape of Chile's south-central Araucanía region is breathtaking. But behind these seemingly dormant volcanoes, a social eruption is taking place. An indigenous reawakening of pride and demands for justice, at times expressed with violence. Bullet holes and graffiti mark this vast area as indigenous Mapuche territory. Its original inhabitants call it Walmapu. The conflict has been simmering for years, but in the last 10 months, young and more radical Mapuche groups have been launching non stop attacks. They've burnt hundreds of trucks, farms, homes. Forests owned by lumber companies, and even trains. The once tranquil area looks at times like a war zone, with militarized police in armored vehicles patrolling day and night. And people are being killed on both sides of the conflict. Banners and Mapuche flags declare increasingly large stretches of land as territory in process of recovery, sending a clear message to the Wincas, as most Chilean landowners are called, to get out. 130 years after they were defeated by the Chilean army, the Mapuche people are on the offensive. They say they are determined to reclaim their culture, their language, and especially their ancestral land. The Mapuche Nation was once famous for its fierce warriors. The greater Araucanía region runs 500 kilometers south from the Biobío River. For centuries, it was the border that separated Chile and the Mapuche Nation during the Spanish colonial period, and later after Chile's independence in 1818. But in 1860, the new Chilean Republic expanded its territory southward, in what became known as the Pacification of the Araucanía, a bloody conflict that ended with the Mapuche people being pushed off most of their land and the promise to respect land titles never occurred. Today, the Mapuche make up roughly 12% of Chile's population, and they are the poorest and most discriminated sector of society. On this edition of Talk to Al Jazeera in the Field, we travel to the Araucanía region to see why Mapuche communities are rising up and to explore whether there is a path to peaceful coexistence. Months ago, the Hernandez-Wentecol family made their claim on this property, land that legally still belongs to a Chilean family. They've renamed it Newe Nuke Mapu, on what they call recovered Mapuche territory. They have a few sheep and cattle and grow vegetables. The eldest son, Brandon, tells me he's hoping to make a go at producing blueberries. Had it not been for what happened to him almost four years ago, his mother would still be teaching her children to respect Chile's institutions, instead of hanging banners demanding justice for Brandon and accusing the Chilean state of terrorism. Brandon was 17 when a special forces squadron chased and captured three Mapuche youths right in front of his house. Justice's 13-year-old brother was passing on his bicycle. He says that when the police grabbed his brother by the neck, he ran out to help him. That's when an officer ordered Brandon to lie face down on the ground and fired 180 lead pellets at point blank range into his back. Y pasa los segundos y pasó todo tan rápido. De repente, cuando escucho un sonido y siento un disparo aquí el, el, en la cadera. Y yo en ese momento no lo podía creer, no, no creía lo que estaba pasando. Y empecé a gritar como loco, así muy fuerte. Y pasaron los segundos y se me adormeció todo el cuerpo. La vista también se me bajó, no podía ver muy bien. Pero sí escuchaba todo lo que estaba pasando. Carabineros estaban ahí, no sabían qué hacer. Mi hermano no estaba al lado, todo en shock, no sabían qué hacer. He was taken to three hospitals. 17 operations later, the wounds have healed, but more than 100 metal pellets couldn't be removed. They remain lodged in his body, still seeping toxic lead. This well, the other the judicial. Uh, this carabiner gave him three years of preventive prison. Uh, he didn't give him anything. Low. He was there in the cartel, doing his work, continuing to work until now. working. We made a request for a fraudulent homicide. And in the end, he ¿Y tú antes, cuando ibas creciendo, te sentías tan mapuche? Bueno, yo, yo desde que recuerdo ya que me empecé a aclarar, desde de séptimo básico por ahí, ahí yo empecé ya, eh, reconocí mi apellido en realidad, pues yo no sabía que era mapuche, pero cuando ya fui a Huentecol, cuando salió eso, el tema de la beca, tenía beneficios y yo siempre dije, soy mapuche, nunca, nunca dije, no, no, no soy mapuche, no lo apoyo. Yo dije, siempre soy mi opucha? pero nosotros no estábamos involucrados en el tema de, de recuperación o de comunidades, nada de eso. Incluso mi mamá antes defendía a carabineros, ella decía que nosotros éramos los conflictivos, que nosotros lo andábamos buscando a ellos y después de que me pasó lo que me pasó a mí, ella cambió, pero totalmente se le dio vuelta el, al, como ella veía las cosas de otra manera totalmente distinta. His mother, Ada Huentecol, used to be a meek evangelical housewife with little connection to her Mapuche roots. Her husband is, in fact, a Chilean of German descent. Now, both are tireless activists, and she has never identified more as a Mapuche. Bueno, después de la, de la situación que vivimos como familia, principalmente por, por mis hijos, en la, en el, golpe que provocó el Estado chileno... ...en este caso eh, la institución de carabineros... Sí. <coughs> en, un, en una institución que nos debería cuidar... Eh, ...no importando nuestras etnias... ...sino que para eso están ellos... ...para cuidarnos, para proteger a la ciudadanía... Y, ...y esta institución, el daño que nos provoca... ...nos cambió totalmente la vida... ...nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar... ...en contra de ellos, ya no existe el respeto... ...que a mí me inculcaron de pequeña... Eh, ...porque ellos mismos hicieron que se perdiera ese respeto... Eh, ...el hecho que vivimos, que vivió mi hijo... ...por una institución que debiera protegerlo en ese momento... ...nos quebró totalmente el nexo hacia ellos... ...pero nosotros como Mapuche... Como yo siempre lo hemos dicho, tenemos que tener cuero de chancho para poder resistir todas las humillaciones, las persecuciones, la, las balas, eh, los encarcelamientos que, que nos cometen este Estado, este, esta institución, a base de solamente mentiras, de, de montaje, eh, injustamente. Yo lo digo injustamente porque el... El día en que sucedió esto, mi hijo fue baleado injustamente por esta institución. No existe igualdad de justicia para el mapuche. Acá hay justicia solamente para el poderoso, para el político, a los acomodados, eh, al, al que tiene más poder, al empresario. Para ellos sí hay justicia. Eh, para el mapuche, para la gente humilde, no existe. No existe porque lo hemos vivido y lo hemos comprobado. En el caso de mi hijo es un ejemplo, en donde presentamos pruebas concretas, contundentes. Eh, muchas pruebas no sirvieron de nada. Aún así, este carabinero fue dejado en, en, en libertad vigilada, y eso no es justicia. Yo creo que aquí la única manera de, de hacer justicia es, es tomando control territorial. Chile's government has bought privately owned land to give to Mapuche communities, but it's insufficient. Some claim land peacefully, returning repeatedly each time they're expelled, hoping that the owners will cave in and sell it to the state. But increasingly, others are using more direct and violent methods to drive off the owners. These summer homes along Lake Lanaue were set on fire by masked youths. No one takes responsibility, and Mapuche communities don't betray their identity. Outside of the Angol jail, where a dozen or more Mapuches are imprisoned for alleged acts of violence, young children attack prison vans with toy guns armed with beans. From an early age, they learn to hate the police. In a number of high-profile trials, it's been revealed that police had fabricated evidence to get a conviction or hide evidence to protect officers who've killed the Mapuche in cold blood. But innocent Chileans have also been killed recently, for no apparent reason, during or after an attack. Luckily, supermarket owner Delphine Saez was away when the home he grew up in was burnt to the ground overnight. He takes us to see what's left. ¿Usted qué siente cuando ve esto? Sentimos rabia, sentimos rabia anoche cuando llegamos a las 10 de la noche y media y ver que nuestra casa se está llevando. Ver que los últimos recuerdos que nos quedan de nuestros papás, de, de mi papá, perdón, eh, se, se, se quema todo. Lo malo de todo esto es que en el fondo eh, no se sabe quién quemó, no se sabe nada, es una impotencia de, de ver esto. ¿Y usted piensa... ¿Seguir aquí o vender el campo? No, el campo nosotros no lo vendemos. O sea, el campo, eh, más que nada, es un lugar de descanso, de recuerdos. Que eso no se cambia por, por, por nada. ¿Y qué, qué opina usted de los que dicen que esta es la tierra de los mapuches y que, y que ustedes son invasores? Eh, no sé, porque una vez yo le pregunté a un mapuche que en realidad me dijo que esta tierra era, era de ellos. Entonces mi mamá le dijo... Eh, yo estoy hace 60 años acá y el Mapuche le dijo no usted está 60 años atrás pero nosotros estamos 200 años atrás dijo, porque mis antepasados estaban acá pero son es los antepasados no son ellos o sea una persona que tenga 30 años no me puede decir que él tuvo acá 100 años acá porque nosotros sí hemos estado toda la vida acá. Winca is a derogatory Mapuche word for outsider, for Chileans who live on their land or disrespect their culture. But not all Chileans are Wincas. I'm in the middle of a forest, and I've been invited to actually see the palin. This is the traditional Mapuche sport. It's something like the Mapuche football, except that it's much, much older, hundreds of years old, in fact. The game is played between two communities to strengthen their bonds of friendship. But it's much more. In recent years, there's been an extraordinary reawakening of Mapuche culture and customs children as well as adults are again wearing traditional headdresses, clothes and jewelry as a matter of course, not just for special occasions. It's a way of asserting their identity and heritage. At first the communities are wary of us, but soon we're accepted because we've been invited by Ada and her sons. This property belongs to Chile's largest forestry company. It owns the lion's share of the land in this region. This too has been reclaimed by a Mapuche community, at least in theory, because the special forces police could move in at any time to force them out. Carolina Soto and Joel Gajardo are huerquenes, the spokespeople for their respective communities. Y dígame una cosa, usted dice que son 29 familias. Estas familias, ahora o hasta hace poco, ¿en cuánto espacio vivían? Bueno, las familias de nosotros, la mayoría, tenemos ...personas que estaban viviendo de allegado eh, ...en un espacio muy pequeño... Eh, ...no sé, pues en una casa pudieron... ...vivían, no sé, pues tres, cuatro familias... ...en una casa, en media hectárea... Eh, ...cosa que... ...nosotros de una u otra manera tenemos que expandirnos... ...y recuperar nuestro territorio... ...no podemos estar viviendo en un espacio tan chico... ...ahora nosotros... Estamos demarcando, estamos viviendo cierto en un poco más de, de espacio y nos queremos seguir ampliando. Y nos vamos a seguir ampliando. Pasaron muchos años en que nuestra cultura fue aplastada. No querían que los mapuches hablaran su idioma. Entonces nosotros, como decía eh, Lalamien, queremos hacer justicia. Por esa razón estamos, digamos, reivindicando a nuestros territorios. Por esa razón. Reivindicar a nuestros peñas caídos, reivindicar a nuestros presos políticos mapuche, ellos son la razón. Y también quiero eh, dejar bien en claro de que recuperar nuestro territorio es una responsabilidad, pero a la vez una necesidad como el pueblo mapuche. We decide to visit the History Museum in Angol to find out more about the origins of the conflict. The museum's founder, Hugo Gallegos, has gathered unique historic material. First, he shows us the portrait of the general who led the conquest of the Araucanía. Es el más de la Araucanía Cornelio Saavedra. Then he takes us to see what is truly an extraordinary historic treasure. Wow, mira esto, look at this, this is amazing. <laughs> Tens of thousands of documents and newspapers, some dating back to the mid-1800s. Mr. Gallego salvaged them from the courthouse when they were ordered to be burned. They include land titles that prove that wealthy Mapuches were swindled by Chilean land grabbers and the government. Look what I just found, this is incredible, this is a the real, the original contract made with a French family to Justine Danton, 25 years old, his wife Marie, 20 years old. It says that the Chilean state will bring them to Chile on a ship for free, give them 30 hectares of prime land in Trigen. And it also says that it will give them for free a pair of oxen, 30 sheets of zinc, uh, six kilograms of nails, And, uh, and a whole series of other things. This was part of the Chilean government's effort to colonize this part of Chile with people from Europe, land that belonged to the Mapuches. Usted, que es de, es de aquí, de Angol, ¿cómo se convive con los Mapuches de hoy que están enojados, están resentidos, están casi como en pie de guerra eh, otra vez? Claro, es que solamente que ahora el Mapuche... Eh, ha tomado más conciencia de lo que se le hizo mm. de, de esta afrenta, de esta humillación que se les hizo pasar Porque el pueblo mapuche eh, hoy día necesita recuperar respeto Yo no justifico la violencia para nada mm -hmm. Pero yo la entiendo perfectamente por qué la hacen la entiendo porque aquí hay un hay un orgullo herido por años. Hay una personalidad pisoteada. El, el pueblo mapuche está cansado de que le mientan. And you who have lived here all your life, what do other white Chileans think? How do they see the Mapuches? Do they agree with you? No, yo creo que gran parte de ellos uh, pensarían y, y piensan de que los mapuches deberían estar muertos. Yo tal vez era de la misma opinión hasta que me dediqué a leer lo que había juntado y se me dio vuelta la tortilla completamente. Mapuche communities are united in their demand for land and recognition. Chile's constitution is one of the few that doesn't actually recognize the existence of its indigenous people. Mapuche communities have historically been governed by a lonco, a chief, and one or more machis. They are the spiritual guides and healers. But unlike in the distant past, today Mapuche leaders are divided. One of the most emblematic loncos is Aniseto Norin. In 1998, he co-founded the CAM, an organization created for recovering former Mapuche lands. He was the first Lonco to win a lawsuit against the Chilean state after he was unjustly imprisoned for five years under Chile's anti-terrorism law. But he's distanced himself from the organization, which now has an armed wing. In September, he organized the first meeting of Loncos and Machis with representatives of Chile's executive, legislative, and judicial branches, a bold move to try to establish a dialogue. But the meeting was boycotted and repudiated by other Loncos who protested outside, accusing Narin and the others of selling out to the Winca government. We visited Narin to ask him about the Mapuche's deep divisions. How do you see this wave of violence? Is this being carried out by or the people that support it, are they the majority, the minority? Son un grupo minoritario que no... podemos decir claramente que nos representa al pueblo mapuche porque los mapuche no eran así. Si nosotros peleamos 500 años con los españoles para poder llegar a constituirse como Estado Chile, tuvo que pelear esos años y y a través de eso quedó un parlamento, que cual, un tratado que se hizo de Tapigüe en el año 1820. Y hoy día no se respetó y, y a la vez de eso fuimos perdiendo, digamos, más bien dicho después de, de los tratados que no se, no se valoró. Y esa es la deuda nuestra que hoy día el Estado tiene con el pueblo mapuche. Y eso hoy día están reclamando, pero ahora ya no hablamos de eso, porque de lo que está ocurriendo la violencia mucho. Eh, pudimos decir que claramente que son un grupo muy pequeño, reducido. Eh, está la política. Hay partidos políticos que están metidos en una situación esto para poder valorarse también ellos, porque... Eh, y eso lo complica a todos nosotros, como Mapuche, Los Loncos, La Machi... Eh, no pertenece a ningún partido político y ahí a, a la vez también está hoy día eh, sería muy grave decirlo pero que se vincularon también con los narcos y esos narcos es lo más peligroso el camino eh, que cual nosotros hemos llamado al, al gobierno de sentarlo de dialogar llegar a solucionar los problemas que cual lo que tiene con nosotros una deuda histórica que no se han cumplido y y a base de eso yo creo que esto está ocurriendo, porque si el gobierno ya ha dado solución mucho antes de a poco notaríamos en esta condición como se está ocurriendo. Chile seems to be well on the way now to writing a new constitution. If it does, could that present an opportunity to resolve the centuries old dispute? Para justicia de como dicen de igual, de igualdad de oportunidad de cada uno de los que siempre hablan los los políticos, ¿me entiendes? Mm -hmm. But activist and educator Onesima Lienqueo is more optimistic, even though she spends much of her time working with Mapuche children impacted by violence. She says that from 2016, things became worse. Y eh, desde ahí empezaron a pasar muchos hechos de violencia que ya estaban, pero que estaban callados, como que no se veían, no se mostraban, no se discutía mucho respecto a las situaciones de violencia en la niña. Y ahí cambió todo porque en el 2016 fue un año súper difícil, fue un año bien violento, en ese año mataron a Macarena Valdés. ...y fue asesinada con, en frente de su hijo... ...el único testigo tiene un año, tres meses tenía... Mm. ...y fue colgada frente a su hijo... ...y la encontró su hijo mayor... ...y su hijo mayor bajó a su mamá... ...eso es violencia... ...y luego eh, el ataque a Brandon Hernández Huentecol... ...con un ataque de bala que lo deja grave por más de 40 días... Eh, ...y así... Eh, Pasaban los meses, pasaban las semanas, íbamos repitiendo situaciones tan graves como eh, violencia extrema, eh, también el proceso. ¿Violencia de parte de, de las fuerzas especiales? Sí, violencia en este caso de las fuerzas policiales. Eh, en algunos casos esta, esta violencia, eh, bueno, viene claramente enmarcada por, por, por las policías, viene enmarcada por también eh, una fuerza especial policial que está atacando acá en la Araucanía sí. y, y, en, y en Arauco también en biobío Bio Nuestra niñez... Eh, y la niñez actual en algunos territorios, no en todos, se ha tenido que criar, y ha tenido que desarrollarse y aprender en torno a la militarización que está detrás, en torno a la violencia, en torno al maltrato. Yo creo que desde ahí está, hay rabia, pero yo siento que esa rabia puede cambiar, porque no hay que mirar como lo, lo negativo, porque si uno ve realmente a nuestra niña nuestra niña es súper resiliente. Cuando las personas tienen acceso a, a la información, a la educación, sí. cuando tienen acceso a conocer al otro, se propicia el respeto. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Yo creo que nos falta ambos espacios respetarnos eh, como tales. Eh, falta reconocimiento. Que el respeto se trabaja eh, de manera continua, pero el reconocimiento es necesario para todos los pueblos, no tan solo para el pueblo mapuche, para todos los pueblos indígenas originarios de este territorio the clock can't be turned back to before the Spanish and Chilean conquests. Brandon is still struggling with conflicting emotions, but he says he understands the efforts some Mapuche leaders are making to find a non-violent way to live in their territory with dignity, with the right to self-government and cultural integrity. It has been achieved in other places like New Zealand, Greenland, Norway, and closer to home in Colombia, Panama, Ecuador, and Bolivia. Chile has never come close, but perhaps it's not too late.